Otro maravilloso día en el nombre poderoso de Jesús, trayéndole buenas nuevas del reino de los cielos. Y siempre dándole buenas nuevas de, uh, de, de la Palabra de Dios, y agradeciéndole al Señor que nos da la oportunidad todos los jueves, toda semana, de compartir su Palabra y dando esta Palabra de poder que cada día nos estamos instruyendo, cada día estamos aprendiendo, cada día el Señor nos está llenando de humildad, llenando de su sabiduría, llenando de, de su poder, de su gloria. De, para uh, engrandecer el reino de los cielos. Esta semana el Señor nos trae una palabra maravillosa que se llama, tomen mi yugo, tomen mi yugo. Esa se llama la palabra de esta semana. Una palabra que el Señor nos trae, nos viene hablando, y nos trae que nos está diciendo, sea humildes, deme la gloria y yo los voy a, a ayudar. Démene la gloria, no se tomen el crédito yo soy el que hago el milagro yo soy lo, lo, el que hago todo lo que tuve ves alrededor no es el amigo, no es el líder, no es el pastor soy yo, por eso el Señor dice tome mi yugo y esta palabra que el Señor nos trae está basada en el uh, Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 29 que nos dice tome mi yugo sobre, sobre vosotros y aprendan de mí soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas una palabra que el Señor nos trae este jueves esta semana para glorificar su nombre que el Señor, el Señor nos está diciendo sean mansos sean humildes sean buenos los unos con los otros, no sean agresivos, no sean altivos, te, nos está diciendo el Señor. Pero aquí es porque yo tengo un título más o porque la persona que está uh, limpiando el piso es más bajo que... No, todos somos iguales ante la presencia de Dios. ¿Tú qué vas a decirle cuando el Señor estás frente al Señor en ese juicio? No, porque yo tenía un doctorado y porque ella es diferente, únicamente limpiaba los pisos, no tenía esa relación. no. El Señor quiere que tú seas humilde. Si el Señor te ha llevado ese doctorado, mi querida hermana, mi querido hermano, es porque el Señor se le ha placido, se le ha dado la, lo que, la, la siguiente palabra. Se le ha dado la regalada, ya sabemos. Por eso el Señor se está diciendo, sé humilde como yo. Y la palabra lo dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí realmente has aprendido de Cristo, realmente has aprendido de realmente lo que tú vas a la, a la iglesia, de lo que tú ves alrededor tuyo, que muchas personas son altivas. Si realmente conoces a ese Dios vivo y de poder, realmente el Señor te está diciendo que yo soy manso y humilde de corazón. Pero realmente todo el mundo dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Todos creemos en Dios. Pero conoce realmente a Dios, realmente lo conoces y continúa diciendo este versículo y encontrarán descanso para sus almas. Realmente tú te sientes descansada, descansado o vas a tu cama eh, preocupada, preocupado y el siguiente día estás alterada, estás cansado, cansada. No te, no, no te sientes como que eh, realmente como quieres tirar la toalla. Por eso el Señor está diciendo sé humilde desafortunadamente aquí no hacemos eh, no hacemos no hacemos memes no hacemos nada para que llama la atención, para llamar la atención la única manera que estamos llamando la atención es predicando las buenas nuevas del reino de los cielos diciéndote llegó el momento Sé humilde no seas altiva no seas altivo y si te eso te está tocando lo siento es porque el señor te está hablando en lo más profundo de tu corazón y para que hayas descanso en ti misma, en ti mismo, querido hermano, hermana. Y algo que también nos dice el Señor, que tenemos que tener un compromiso para, ¿para qué? Para amar a Cristo, para realmente entender que somos realmente criaturas en qué? En Cristo Jesús, nuevas criaturas. Y por eso debemos de hacer, pase lo que pase, tenemos que estar siempre encima de todas, nuestras, de, de todas nuestras cosas, de, no, de todas nuestras agendas. Que esa altivez, que todo lo que te esté pasando en tu vida no sea lo más importante, que lo más importante sea Cristo Jesús, que seas humilde, que seas, eh, como dice la palabra, que seas manso de corazón. Y también mira que nos dice una palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice Con Cristo he sido crucificado, escucha esto, con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Si tú realmente has reconocido a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Señor, realmente es el Señor controlando tu vida. No tú controlando tu vida. Tú eres un esclavo del Señor. No del... Si eres esclavo del, del otro, del otro Dios con minúscula, allá tú. Pero te estamos dando las buenas nuevas del reino en los cielos. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el que me amó y me entregó a sí mismo por mí. Mira lo que hizo nuestro amado Señor. Está, está haciendo cosas, hizo cosas sobrenaturales y está haciendo cosas sobrenaturales en tu vida. Te está diciendo: sé humilde, agacha la cabeza, búscame. Pues desafortunadamente, una vez más, aquí no hacemos memes, aquí no queremos hacer pantallazos, aquí estamos dando las buenas nuevas de Reino a los Cielos. Pero muchas veces la gente dice: ah, no, que aburre, volvió otra vez, otro jueves, otra semana y con la misma. No. Toma esta palabra, toma esta palabra porque el Señor está realmente llamando la atención a tu corazón. Mira un video que realmente te, te llena de sabiduría, no un video que estás perdiendo el tiempo. Uno habla de otro, otro se queja, otro que, que la, la virgencita, que el santico. No, eso es lo que no quiere Dios. Realmente Satanás está haciendo el trabajo, te está cegando. Por eso seas manso y humilde de corazón, manso y humilde y encontrarás descanso para, su, para tu alma. ¿Tú sientes descanso al ver después esos videos? Que el otro te esté hablando y que sí, que está correcto y que el otro está incorrecto. El Señor te pone en tu corazón realmente que necesitas ver. ¿Quién tiene humildad? ¿Quién tiene realmente ese descanso para tu alma? Nosotros somos instrumentos, como siempre lo decimos, pero la gloria y la honra se la lleva nuestro amado Rey. Y así ya para ir terminando, mis hermanos. Oh, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Esa vida de humildad, esa vida de, de ser ese, esa persona mansa, esa vida de esa persona que realmente quiere tener a Cristo en su corazón. Padre Celestial, Padre de la Gloria, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Padre Celestial, por esa altivez. Yo te pido, Señor, por esa falta de humildad que, que le falta a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Porque si así como el Padre levanta a los muertos y les da vida a sí mismo, el Hijo también da vida a lo que Él, a lo que, eh, que él quiere. Él te quiere dar vida en el día de hoy. Él realmente quiere sacar esa soberbia, sacar eh, esa falta de humildad. Quiere darte mucha humildad. Quiere llevarte a las, a las naciones. Quiere llevarte a... En todo, tu, todo el territorio donde tú vives, en tu barrio, vecindad, la nación, en la ciudad donde tú vives. De pronto no te va a llevar a muchas naciones, pero te va a llevar a diferentes lugares en la nación de donde, donde tú vives. Porque tú estás, tiene, tenemos un propósito y grande y poderoso. Es de, de, ser, de ser esos grandes instrumentos, de que hemos venido a qué, a lavar pies, no a qué, no la de los... Lo, yo lo que es, te lo digo, lo he visto en la parte americana en la parte uh, colombiana. No, porque aquel es el que limpia esto. Ah, yo no me meto con eso. Son, ellos son los. la minoría. No. ¿Qué tal Jesucristo? Como solo uh, únicamente, como él decía, yo vengo únicamente por los. Uh, por, uh, por los judíos. Entonces, por los gentiles, ¿saben que No, no hagamos nada, que se. Se vayan por allá, por el huequito. No, Dios es grande y maravilloso. Ese abogado que tenemos para con el Padre es Cristo Jesús. Y por eso debemos darle la gloria, debemos la, darle el poder a nuestro amado Padre Celestial. Por eso el título es Toma mi yugo. Toma mi yugo. ¿Estás preparado? Sí, amén. Gloria a Dios. Y ya, para terminar... No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esta liberación que el Señor vino aquí a rescatarnos, a salvarnos. No agrave a tu, al Espíritu Santo. No dejes que el Espíritu Santo se aleje de ti. Más bien que el Espíritu Santo esté más cerca. Que el Espíritu que tú sientas el Espíritu de Dios cada día de tu vida. Y siempre dale esa gloria, esa honra y, y el poder a nuestro amado Rey. Que gracias a Él tenemos a su Santo Espíritu. Padre, te pido en este momento, Señor, que tú toques nuestras vidas, Señor. Que realmente tu pueblo esté viendo cosas edificantes, Señor. No esté viendo cosas que realmente al terminar ver, ver esos videos, terminan, ¿qué? Alterados. esas almas están, mejor dicho, igual estar puras contaminadas y el enemigo bienvenido vengan para acá y la carne también toma mi yugo te dice el señor te invito queremos padre celestial padre la gloria en el nombre poderoso de jesús señor te pedimos señor que tú seas obrando en cada uno de mis hermanos que tú seas dándole eh, dándoles oh, oh, humildad señor yo sé que ellos te están pidiendo humildad señor te pido por esta nación de Colombia, por Israel, por todas las naciones, Padre Celestial, porque vemos una sociedad que le falta humildad. Hay mucha rabia, mucho carácter, amado padre, celestia, eh, padre Amado. Padre de la gloria, te queremos dar gloria y honra, Señor, por todo lo que Tú nos permites en nuestras vidas. Padre, padre, ce, padre Amado, te queremos agradecer, Señor, por nuestros familiares, por las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor, te pido, Señor, que tú seas tocando sus corazones, sus vidas, Señor. Y ya no más, Señor, que no pierdan el tiempo viendo cosas que uno juzgando al otro, sino más bien que sean ellos mismos edificándose. Escudriña tu palabra en el nombre de Jesús. Amado Rey, poderoso Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, Querido oyente, porque también nos escuchan a través de Cristianos en la Gloria Radio. Eh, Dejamos siempre gloria y honra al Señor, porque Él nos permite hacer estos videos y, tras, y pasar las buenas nuevas de reino a los cielos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet cristianosenlagloria.com y Facebook. Uh, también nos puedes seguir por Instagram, YouTube, Twitter siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Siempre agradeciéndole que por su misericordia él está expandiendo este ministerio. No, no somos nosotros. Le damos siempre gloria al Señor. Que su voluntad ha sido de expandirlo. Y gracias a todos los colaboradores. Porque sin ellos tampoco eh, sería posible este ministerio. Porque el Señor los ha puesto. Y ellos han, han tenido esa humildad. Han sido mansos. Y han dispuesto sus corazones para que, para engrandecer la gloria de Dios. Bueno, te invitamos que nos sigas Dios mediante el próximo jueves, la próxima semana con otro video, con otro tema más, aquí en La Fe que Conquista. Recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.